Estoy de acuerdo con Mariel cuando ella establece que por qué no hacer los paros en las escuelas donde existen los problemas y no afectar a la, a la mayoría de los estudiantes. Eso es verdad, Creo claro. que es una actitud eh, que, es verdad, que debería ser verdad. tomada en cuenta. Bueno, Además ¿no? tiene más sí. sentido. Luego. Claro. Ahora, o sea, ahora... Vamos a paralizar o a regular los horarios donde hay, en las escuelas donde hay esos problemas y dejemos que las demás <risa> escuelas, si cierran el teléfono, es, es posible que no sé, ¿tú se. Tú sabes lo que uno siente, sí, claro. como eh. que como que la la labor del funcionario es este, defender. Defenderse de lo que. De los dicen ataques, de los adversarios Sí, es natural, el es natural. Es atacar al funcionario. Es como que uno no da bueno sí, Pero el es, es intención... interesante que ya si Vamos a aparecer la docencia donde hay problemas. En Va, la eh, no ella, problema, vamos eh, Sumándome Mira, a lo que dice Amado, yo pensaba, y yo pensaba mientras le escuchaba, y escuchaba a Sixto, me decía alguien que el, el, el micrófono mío no se escucha. Me ah, escribieron. vamos a ver. Bueno, le citaron el micrófono. Pues a Carolina. Pásaselo Carolina. a Francis, Yo de esa forma no me interesa ese micrófono. Pues sería, sería bueno confirmar. Que no <risa> <risa> Entonces, ¿se escucha? ¿Se escucha? bien eh, eh, La me... verdad es que aquí hay gente eh, osada. Sí. Yo tampoco lo tengo. Pero, dice, yo soy <risa> el más grande y no lo tengo. dijiste ¿Ah? <risa> <no>, pero... tú. <risa> No, bueno, ya ¿tú, quieres, tú quieres digo, interpretar la fotografía. Esa es esa ella, yo te estoy interpretando yo, a ti. Es que Fulby y yo estamos eh, al uno al lado del otro. Y, y tenemos tengo un micrófono que yo? no. Son de pero que y la forma es, tú y y es que tú lo dijiste. Yo tampoco lo, lo tengo. Ah, me, me, vas a decir. me escribe que ya, vas a decir a que ya. Que ya sí se escucha. trata de ser menos. voy a pedir un permiso. Trata de ser menos.